Continuamos con Lengua de Trapo. Volvemos con más de su programa Lengua de Trapo. Quiero preguntarle, señor embajador, ¿cómo han hecho ustedes para salir adelante, pese a todas las adversidades que ha tenido Cuba como país, sobre lo que hablábamos hace un momento con todo el bloqueo económico de tantos años, además no es poco tiempo, ¿qué hacen? ustedes para salir adelante y de paso ayudar a otros países? Es <risa> casi un milagro, yo creo. Este, daría para hablar bastante, pero trataré de ser preciso y gráfico. Mire, yo pienso que, que la primero, lo primero que hay que tener en cuenta en el caso de Cuba es que nosotros hicimos una revolución auténtica, radical, autóctona y, y bajo la conducción de nuestro liderazgo histórico. Precisamente el día 26 de julio próximo se van a cumplir un aniversario más del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes. Es el día de la rebeldía nacional, 26 de julio. Se atacó lo, el segundo cuartel más importante que había en Cuba de militares, de la dictadura de Batista, armada hasta los dientes por el imperialismo norteamericano y eh, el cuartel de Bayamo, otra ciudad también importante de la zona oriental un grupo de jóvenes encabezados por Fidel, por Raúl y otros líderes muy jóvenes y a Fidel cuando le preguntaron ¿y quién es el autor intelectual de este asalto? Fidel que además tenía atrás el cuadro, dijo el autor intelectual de esta hazaña es José Martí porque José Martí que murió muy joven, tenía 42 años de, vio el peligro del imperio que se cernía sobre nuestras tierras de América eh, había querido para su país, un país libre, independiente, soberano. Y fue el que dirigió la segunda guerra de independencia. Ya le dije que luchamos 30 años. La última parte, el ideólogo fue Martín. Murió muy joven y murió muy joven Maceo también. En fin, un día me invitan y vengo a hablar un poco de esa historia que es fascinante. Claro que sí. Entonces ocurre que la revolución fue una revolución auténtica. No la trajeron de Europa ni los tanques de ningún lugar. Lo hicimos nosotros a fuerza de tenacidad y entonces eso hizo que fuéramos desarrollando un proceso de distinguir el enemigo principal, que es el imperio norteamericano, y lo demás, Fidel tuvo la sabiduría de lograr que se aunara en un proceso de unidad, que es lo que quería destacar, la unidad ha sido la base de que la revolución se haya podido mantener, con dificultades, con situaciones difíciles, con carencias, cuando desaparece el campo socialista, imagínense ustedes lo que significó para nosotros, 35% del Producto Nacional Bruto bajó, 35%, ¿cómo usted sobrepasa eso? Y empieza a crecer, es casi una hazaña, ¿verdad? Sideral. Así es, distinguido embajador. Y el resultado de toda esta revolución, ¿nos podría indicar cuál es el nivel de escolaridad que se vive actualmente en Cuba? Bueno, yo, yo quiero referir dos o tres cosas. Generalmente cuando uno habla con alguien, o algún periodista, o alguien que tiene alguna información de Cuba... Como recientemente en una entrevista alguien me dijo, embajador, sí, yo sé que usted tiene, Cuba es un referente en educación, en salud, no, no solo en educación, en salud, somos un referente humilde, modesto, pero un referente, porque hemos dado saltos enormes, no en pocas cosas, y voy a mencionar así algunas que creo que son paradigmáticas, en la dignidad, que a veces ah, sí. no hay cómo medirla, pero la dignidad vale mucho de un es pueblo, poco. ¿verdad? <ríe> no es poco. No. La reivindicación de la mujer ustedes así, ¿verdad?, con su profesión, con, con el rol que, que juega la mujer en la sociedad, antes no era así, el rol que ha jugado la mujer. En Cuba más del 60% de los técnicos y los científicos son mujeres, y la revolución hizo la campaña de alfabetización, en Cuba había un 30% de analfabetos cuando triunfó la revolución, y en un año se hizo una campaña de alfabetización, 100.000 jóvenes fueron a alfabetizar jóvenes de 15, 12, 13 años, Silvio estaba ahí, que seguro ustedes lo conocen, Ay, no. <risa> <¿Ven>? <risa> ya, ustedes sonríen, entonces se hizo la campaña, pero no nos quedamos con la campaña, durante 20 años trabajamos en todos los centros de trabajo, porque en cada aula, en cada centro de trabajo había una escuela, para que los trabajadores llegaran al sexto grado y después al noveno grado, entonces una de las riquezas de Cuba no es material, no son los grandes ríos, no son las grandes minas, es el intelecto del cubano que se ha ido desarrollando no que seamos los lo más sabios del mundo pero la vida nos ha obligado a desarrollar nuestra capacidad por eso se ha desarrollado la biotecnología, por eso se ha desarrollado la ciencia médica, por eso tenemos vacunas, por eso estamos trabajando en cinco vacunas contra la COVID por eso tenemos una biotecnología que es un referente, por eso nosotros hemos logrado también que la juventud se incorpore a los grandes proyectos ¿a que todos los sueños los hemos cumplido? no tenemos muchos sueños que no están cumplidos. Si no tuviéramos un bloqueo, que es el principal obstáculo para nuestro desarrollo, ¿cuánto no habríamos hecho? ¿Que sería perfecto? No, no hay obra no. perfecta bajo el cielo. No. Yo siempre digo. Pero es tan grande la obra de la revolución. Ha hecho tanto por el humilde, por el campesino, por el trabajador, por el obrero. Por ejemplo, yo a veces me asombro. Eh, eh, no, aquí hay centenares de médicos sin empleo. Yo siempre digo lo aprendí de Fidel, es que un médico es sagrado, como un médico va a estar desempleado, tiene que haber siempre un espacio, lo importante es que es la salud, o un profesor que no tenga trabajo, no, no es posible, entonces es un proyecto humano, un proyecto con virtudes y defectos, pero un proyecto gigantesco que es un referente, por eso yo a veces le digo a la gente, con estas eh, situaciones que está habiendo, si el imperio lograra derribar el proceso revolucionario, que no lo va a lograr, porque tenemos un pueblo aguerrido, combatiente y que ha sido victorioso ¿qué sería de los pueblos de América? ¿verdad? <ríe> porque es un referente, pero no porque lo diga yo no. porque las personas dice Cuba eh, eh, es una inspiración una inspiración de una obra humana con dificultades, con problemas con cosas que deberíamos superar nosotros mismos entonces yo creo que han sido muchos los éxitos que ha habido en muchas ramas, no solo educación y salud, que son referentes eh, universales de los cuales estamos orgullosos y que queremos seguir eh, perfeccionándolo porque tiene dificultades. El trabajo con los jóvenes, Fidel yo me acuerdo que en momentos momento difícil le dijo, hay que, tenemos dificultades en los barrios, hay que trabajar más con las personas, hay que llegar más a la familia, al corazón de la gente que, que tiene más dificultades. Hablando de eso, ¿usted podría indicarnos cuántas personas sin vivienda hay en Cuba? Personas viviendo en la calle, como viven en Estados Unidos, que hay millones, homeless, como les llaman. Homeless people people, en Cuba usted no ve eso. Niños mendigando en la calle, usted no lo ve, porque somos ricos no, pero vivimos en una modestia y tratamos de... y cuando hay que favorecer a alguien, favorecemos a las personas que tienen más dificultades, a la niñez, a la juventud, a los ancianos, entonces eso usted no lo ve. A la gente a veces le asombra como un país pobre sin grandes recursos. Usted tiene una situación como esa, que repito, yo siempre lo digo, pues a veces la gente, es que es un paraíso. No, no es un paraíso, pero no es el infierno que nos pintan y estamos orgullosos de eso. Y si nos dejaran, lo haríamos mejor. Yo creo que es el mensaje, ¿verdad? Entonces, eh, hay muchas cosas que están, muchos retos que están por hacer y hay una generación nueva, la generación histórica ya una generación que ha ido pasando el batón a las nuevas generación El presidente nuestro es un hombre que no estuvo en la Sierra, no estuvo en el Moncada. Es un hombre es un hijo de la revolución, pero ahí está dando la batalla todos los días con el pueblo y ayudándose de todas las personas, de todo el que tiene ideas, conversando con las universidades, con el saber, con la ciencia para ver cómo avanzamos y tratando de que el bloqueo se elimine, porque no puede ser. Y eso yo creo que es el gran desafío, es el gran reto, pero no solo de nosotros. El mundo entero está diciendo, levante el bloqueo. Exacto. Pero Estados Unidos dice, no, que ellos tienen la razón. Usted. Embajador, ¿cómo luchan contra las drogas, contra el tráfico de las drogas? Bueno, nosotros somos una isla rodeada de mar. Eso a veces es una ventaja para algunas cosas y para otras no. La ventaja es que estamos rodeados de mar azul, hermoso, ¿verdad? En el Caribe. Pero también es una zona donde a veces hay tráfico de droga por la zona cercana. Entonces cuando las embarcaciones van eh, y, y se ven de alguna manera contra la, las tropas, nosotros también tenemos fuerzas antidroga o de otros lugares, de los países cercanos, las personas que van con el tráfico las tiran al mar. Esa, esa droga a veces recala. A las costas cubanas. Entonces hay que estar muy pendiente porque también hay personas que piensan que apropiándose de, de esa droga, sea marihuana, cocaína, qué sé yo, y de alguna manera siempre hay personas eh, que, que la consumen, en fin. Pero hay leyes en Cuba muy rigurosas para sancionar a las personas que trafican con drogas. Pero también Cuba es un país que vive del turismo. Cuba recibe en tiempos normales eh, más de 4 millones de turistas. No es poco. Entonces el turismo llega del mundo entero. El turismo te atrae muchas cosas positivas, pero a veces. Eh, hay que tener cuidado porque también el enemigo o los drogadictos o los traficantes tratan de introducir. Pero lo que puedo decir es que no hay tolerancia con el tráfico de drogas ni con el tráfico de personas. Somos en eso rigurosos y hay sanciones severas para las personas, sean cubanas o sean extranjeros, que eh, practican el tráfico ilícito de drogas. Muchísimas gracias señor embajador, ha sido muy grato tenerlo presente en este nuestro programa, esperamos tenerlo nuevamente para discutir un poco más del tema, sobre todo de todos los esfuerzos que Cuba tiene a través de estos 60 años de bloqueo que ha vivido. Muchas gracias, muchas gracias, yo quiero agradecerles a ustedes y al pueblo de Bolivia por todas las muestras de solidaridad y de apoyo, no de ahora, de siempre, y los gobiernos en Bolivia han sido solidarios con Cuba, apoyando las resoluciones de Cuba en la Asamblea General de las Naciones Unidas, y diariamente uno recibe también muestras de respaldo, de apoyo, hay muchos bolivianos que estuvieron en Cuba, que tienen vínculos, que estudiaron, que tienen familia, muchas familias cubanas que viven aquí, y por supuesto hay de todos, hay que son positivos, hay personas que tienen sus críticas, tienen todos sus derechos. Lo triste es que hay a veces o boliviano o de otro lugar o cubano pidiendo la invasión de Estados Unidos a Cuba. Yo creo que es lo que no es perdonable. Sí. Lo otro que hay una crítica que se quiera mejorar <risa> eso es bienvenido. Pero una agresión del imperio. ¿Me entiendes? O pidiendo una ayuda humanitaria como si Cuba estuviera en una guerra. Ayuda humanitaria en Irak, ¿qué pasó? Ayuda humanitaria en Afganistán, sí. ayuda humanitaria en Libia, ¿qué pasó con ese lugar? No sí. leemos, no vemos. Entonces, creo que hay que ser sensato en ese sentido. Lo que puedo es para finalizar, agradecer profundamente al pueblo de Bolivia por esa ayuda solidaria, al gobierno de Bolivia y decirles que en Cuba tienen sus amigos entrañables y que daremos la batalla por mantener la revolución viva. Muchísimas gracias. Queda cordialmente nuevamente invitado a estar con nosotras acá. Tenemos muchos temas que tocar, claro. nos queda cortísimo el tiempo <risa> y de verdad, muchísimas gracias señor embajador por estar con nosotras. Muchas gracias. Nos vamos a un corte y volvemos con el segmento 4. Ya volvemos con más de Lengua de Trapo